La gran aventura de Rick Eso es No Centro. tienes que echarte hacia atrás Así Bien, otra vez Ahora igual que contra Dragonwing ¡Yuhu! ¿Eh? Tiene alguien ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Rick! Ah. ¡Vaya, qué salto! Lo he clavado, ¿verdad? ¿Qué tal? Nos habías asustado, Rick. Hemos pensado que llegaba un intruso. Ha sido espectacular. Pero la próxima vez avísanos antes de lanzarte. Lo siento, no quería asustaros, solo divertirme. Bueno, ¿qué os parece esto? Es estupendo. No puedo imaginar un sitio mejor que este para nuestro entrenamiento. Me alegra que nos hayas traído aquí. Parece que estamos completamente aislados. ¡Y lo estamos! Sería difícil encontrar un lugar más aislado que este. No hay ningún humano en kilómetros a la redonda. Hay una leyenda que dice que estas montañas están malditas. ¿Eh? Parece una explosión. Quizá los humanos están más cerca de lo que piensas. Veré a comprobarlo. Vosotros quedaos aquí. Os llamaré con mi Dinodaga si hay algún problema. Muy bien, volvamos al trabajo. Seguro que era necesario subir hasta aquí. ¿Qué te pasa, John? ¿No tendrás miedo? Vamos por una montaña que todos dicen que está maldita. Esa es una leyenda absurda. Hemos venido a trabajar. Hay informes de que se han oído varias explosiones en esta zona y es nuestro deber comprobarlo. ¡Vaya, explosiones! Esto podría ser peligroso, ¿no crees? ¿Y qué puede ser mi oportunidad? ¡Tal vez atrape algún bandido! Algún día seré una detective famosa. Seguiré pistas y resolveré crímenes. Tal vez trabaje para el FBI. No creo que encuentres por aquí lo que estás buscando. Deberías ir a la ciudad. No puedo ir a ningún sitio hasta que pruebe que puedo ser una buena sheriff en el quinto infierno. Precisamente es donde estamos. Los únicos delitos por aquí son arrojar basuras o saltar alambradas. Sigue conduciendo, ¿vale? ¡Vaya! Esa mina estaba sellada ayer. Alguien ha volado la entrada. Esto no me gusta. Voy a ir a echar un vistazo. Ryugu, me has citado y aquí me tienes. ¿En qué puedo servirte? He detectado un gran depósito de fuerza vital. ¿Eso es todo? Envía a los dragosaurios a la Tierra. Quiero esa fuerza vital. No admitiré fallos. Me encargaré personalmente. ¿Qué os parece? Vaya, es precioso. Nunca había visto nada igual. Llevo esperando algo así toda mi vida. ¿Qué crees que le hace brillar así? ¿Qué más da? Vamos a hacernos ricos. <risa> Eso me gusta. Esta roca es fuerza vital casi pura. Si la sacan de aquí, nos invadirán los dragosaurios. ¿Cuánto crees que puede valer un cargamento de esto? Más de lo que puedas soñar. Quizá miles de millones. ¡Caramba! No sé cuánto es, pero estoy seguro de que es mucho dinero. Tenemos que ver el modo de sacar todo esto de la cueva. No será fácil. Sí, ¿cómo vamos a sacarlo? He contratado un mercancías que nos llevará a Nueva York. Lo venderemos y luego volveremos a por el resto. Si logran llevar la fuerza vital a Nueva York, será un desastre. Los dragosaurios revolverán la ciudad intentando encontrarla, y cuando se vayan, solo quedará un amasijo de hierros y escombros. Tengo que detenerles. ¿Cómo vamos a sacarlo del agua? Cubre unos tres metros y ninguno de nosotros sabe nadar. ¿Recuerdas el dique que hay abajo? Solamente tenemos que volarlo. Cuando el agua del embalse salga río abajo, el nivel bajará y será fácil recogerlo. Caray, león. Eres muy listo. Muy bien. ¿A qué estamos esperando? Empecemos. Se acabó. No dejaré que salgan de la cueva. Vamos a la camioneta por la ¿Quién anda ahí? ¡No! ¡No cedas ahora! ¡No! Es justo lo que necesitaba. Me parece que voy a bañarme, me guste o no. Bien, se acabó. ¿Quién creéis que era? ¿Qué más da? Bueno, parece que no hay nada fuera de lo normal, así que vámonos. ¿John? ¿Has oído eso? Tal vez sea una bestia salvaje esperando para comernos. Sí, claro, y puede que el monstruo del lago salga y me arrastre. Sinceramente, John, eres... ¡Ah! ¿Qué decías? ¡Ay, es un monstruo! ¿Qué? ¿Qué va? Soy Rick. Así que son ustedes, sheriff's. Sí, así es. Las preguntas las hago yo. ¿Qué estabas haciendo en el río? Eso no tiene importancia. Démonos prisa. Alguien va a intentar volar el dique. ¿Por qué iba a querer alguien hacer eso? Por gemas, como esta. Quieren vaciar el río de agua para poder transportarlas fuera de la mina. Déjame verla. Ni hablar. Si la tocan, les caerá la maldición de las montañas. ¿Qué? No tiene gracia. Déjamela. Tal vez luego. Ahora tenemos que salvar el dique. John, vigila a este farsante mientras echo un vistazo a la presa. ¿No puedo ir con usted? No, estás detenido por haber atacado a un agente. ¿Qué? Creo que intentaste arrastrarme al río deliberadamente para deshacerte de mí. Y voy a averiguar por qué. John, es todo tuyo. Bien, de acuerdo. No dejes que se escape. Bien, Rick, entra en el coche. <risa> ¿Eh? ¡No! ¡No puede ser! ¡Si estaba! ¿Dónde está? Deben ser los que dijo el chico. ¿Qué estarán tramando? Yo diría que nada bueno. Desde luego. Eh, no te preocupes, dejaré que me detengas luego. Muy bien, te has escapado. ¿Y qué? Tú y tus amigos podáis hacerme prisionera, pero no sin antes pelear. No tengo nada que ver con ellos. Oh, ¡Qué curioso! ¿Qué pasa? Estos barriles no estaban aquí. ¿Qué es esa caja con los cables y el reloj? Es un detonador para que la bomba explote. ¿Eh? ¡Metedlos en la sala de control! ¡Será mejor que me suelten! Se están metiendo en un gran lío. Mi compañero estará aquí en cualquier momento y cuando me encuentre irán a la cárcel. Tienes mucho valor, tengo que reconocerlo. Pero mala suerte. El valor no te sacará de esta. Muy bien. Ya está todo listo. Bien hecho. Esperen, ¿qué es eso? Solo es una bomba. ¡Genial! ¡Saldré por los aires! ¡Todo esto es por tu culpa! ¿Por mi culpa? Encantado de conocerla. Siento mucho que las cosas sean de esta manera. ¡No puedo creer que acabe así! Aún no estamos acabados. ¡Es increíble! ¡Voy a terminar mi carrera en lo mejor de mi vida! ¡Rix, esto no es justo! Oye, yo todavía no me rindo, así que si no vas a ayudar, al menos cállate. ¡El tiempo se acaba! <risa> La ventana. ¿Qué? ¡No! ¡No! Ha sido otra explosión. Espero que no le haya sucedido nada a Rick. Seguro que nos habría llamado si estuviera en peligro. Muchas gracias por advertirme no. de la maldición de las montañas, Ay. pero olvidaste decirme que tú eras la maldición. <ríe> ¿Veis? El agua está bajando, como yo dije. Todo lo que hay que hacer ahora es cavar. Buen plan, León. ¡A trabajar! El tren espera. ¡Yuhu! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! ¡Vamos a ser ricos! Departamento del Sheriff, detengan su vehículo. ¿Cuál es el problema, agente? Siento interrumpir su viaje, señores. Estoy buscando a un sospechoso. El hombre al que busco se parece mucho a este. ¡Eh! Se parece al tipo que hemos dejado en la presa con la. ¡Váyate! A todas las unidades, los fugitivos de la cárcel del condado han sido localizados en la montaña maldita. Son tres hombres: uno alto y rubio, uno de peso medio y moreno, y otro bajo y pelirrojo. Se les consideran peligrosos. No serán ustedes, ¿verdad? <risas> claro, ¡Claro que, que no. no! ¿Qué va? No. ¿Nosotros? ¡Rick! ¡Mira eso! ¡La montaña! ¿Qué le está pasando? Han alterado la montaña y está desmoronándose Así que realmente hay una maldición Tengo que devolver la fuerza vital a la montaña antes de que sea tarde ¿Está cómodo, Seri? <risa> Eran ellos. ¡Espera! ¡Ya sé a dónde van! ¿Por allí está la estación? ¿Eh? Un momento. ¡Shh! ¡Sube! ¡Rig! ¡Estoy al revés! ¡No puedo montar así! ¡No hay tiempo para cambiarte! ¡Agárrate! Soy Rick. Necesito ayuda. Estábamos preocupados por ti. ¿Qué ocurre? Tres hombres han cogido fuerza vital de la montaña y van hacia la ciudad. Recibido. Vamos para allá. Por favor, daos prisa. ¿Con quién estás hablando? Con mi caballo. <risa> Bien. Hemos conseguido algo grande. Ha merecido la pena escapar de la prisión. Ahora que voy a ser rico, podré ocuparme de mi mamahita. Aunque cuando descubra cómo lo he logrado, me odiará. Y no querrá volver a verme durante lo que le quede de vida. Bueno, si te va a odiar por eso, no se lo des y quédatelo todo tú. Es la cosa más inteligente que te he oído nunca. ¿Ah, sí? Caray, a lo mejor no soy tan tonto. ¡Acelera, Rayo! ¡No te pares! ¡Hay que coger el tren! ¿Vas bien, Laura? No mucho. Oh. Ahí está el tren. Y ellos también. ¡Vamos! despacio! ¿John? ¡No puedo creerlo, John! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde has dejado el coche, patrulla? ¡Hay que saltar! ¿Te has vuelto loco? Después de que cobremos, ¿qué piensas hacer con tu parte del dinero, Danny? Muy sencillo. Mi sueño es tener una granja de cocodrilos y pelear con ellos todo el día. Lo sabía. Es un caso perdido. ¿Eh? ¡Vamos a la máquina! ¡Hay que parar el tren! ¡Bien! Me alegro de encontraros. ¡Eh! ¿Vosotros otra vez? No os dais por vencidos, ¿no? Hola, chicos. Me alegro de veros. ¿Qué te alegras? ¿De qué lado estás? Estáis los tres detenidos. Volveréis a la cárcel. No podréis hacer nada para impedirlo. Rendíos ahora y será más fácil. Lo siento, pero si nos rendimos, no conseguiré mi granja de cocodrilos. ¡Ah! Bien, chicos. ¿Listos? ¡Eh! ¡Un túnel! Muy bien. ¿Dónde estábamos? Estáis detenidos por cogernos prisioneros y por volar la presa. Y si no devolvéis las gemas, sufriréis la maldición de la montaña. No, no. Eso no. ¿Es que acaso tienes miedo de la maldición, pequeño? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Es la maldición! ¡Es fuerza vital! ¡En estado puro! ¡Fuerza, fuerza vital! ¡Fuerza vital! vital. ¡Nuestra preferida! o ese y no dejes nada! ¡Fuerza vital! ¡Fuerza vital! ¡Queremos la fuerza vital para los dragosaurios! Parece que la leyenda de la maldición es real. ¡El dragón gigante! ¡Oh, qué fastidio! ¡Oh, vaya! ¿Qué estáis haciendo? ¡Apartaos de ahí, necios. Me habían dicho que una gran cantidad de fuerza vital estaba siendo transportada por humanos. Pero lo que veo son unos miserables desperdicios. ¿Os lo habéis comido todo? No, claro que no lo haríamos. Solo un poquito. Unos bocaditos cada uno. Quiero correr, pero mis piernas no responden. ¡No! Oh, oh. Aquí ¿Eh? estamos. Tus hermanos han llegado. Uno para todos y todos, todos para uno. ¡Hermanos Nos hasta el final! ¡Chicos! Ya era hora. Me alegro de veros. No puedes vencernos. Ordena a los tuyos retirada. Estaba esperando este momento, Estiraco. ¡Dragosaurios, atacad! Ya estamos. La misma canción. ¡Qué pesadilla! ¡El último limpiará la cueva de los Dragosaurios durante una semana! ¡Por los antepasados, uno para todos y todos para uno! ¡Espada Luna Fósil! ¡Espada Sol Fósil! yo Caballero Armado! No estiraco, por los antepasados. Espada sigilosa. vino caballero armado. Se acabaron las eliminatorias, Gigano. Es hora del combate principal. Fusión de espadas. Y no triple Espada por los antepasados. Triple Espada fósil! Ah, los hermanos zoro juntos otra vez. Disfrutad mientras podáis. ¡Vamos! Preparaos para ser destruidos. Eres tú quien va a sufrir tal destino. <tose> <tose> ¿Te retiras? ¿No quieres seguir luchando? ¿No quieres seguir luchando? Fin te tengo! ¿Eso crees? <risa> ¡Eres un gran rival, Triple Espada! ¡Qué pena que tenga que destruirte! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se está desmoronando! ¡Nos veremos, Triple Espada! ¡Te lo prometo! Mala suerte. Las circunstancias me obligan a dejar esta batalla en empate, aunque espero acabar con él la próxima vez. Estaremos esperando. La próxima vez te venceremos para siempre. Me aseguraré de que las gemas vuelvan a la montaña y de que nadie más las moleste. Siento mucho el modo en que te he tratado. Tranquila, solo intentabas hacer tu trabajo. Eres muy amable, pero no sé qué habría pasado si no hubiera sido por ti. Incluso me ayudaste a hacer mi primera detención. ¿Eso me recuerda que todavía estoy detenido por atacarte? No, ellos sí. Bien. ¿Te importa? No, desde luego. Gracias por todo. Chicos, creo que es hora de ponerse en camino. Me alegro mucho de haberte conocido. ¿Vuelve pronto a visitarnos? Claro, encantado. ¿Quién sabe? Quizás si eres buena te deje detenerme otra vez. Adiós, Laura. Adiós, Rick. Que tengas buen viaje. Ten cuidado. Adiós.